Para la Visa K1, el pago se hace cuando se envía la aplicación, es por persona. En la aplicación vamos tres personas: un adulto y dos niños. El costo, um, bueno. Cuando apenas mando tu petición al gobierno, cuando ya envías todos to los documentos y todas tus pruebas, sí debe de ir un pago para, para el USCIS cuando apenas se envía tu petición, porque ellos no van a tomar un pago después o en pagos nada. por Debes de ir ya un cheque personal o un money order para la cantidad de, de, del filing fee del USCIS, porque si no sí. te la van a rechazar y te la van a regresar. Sí, son los famosos 500, los 535 dólares de la tarifa de presentación del USCIS sí. y es únicamente